de la romana, incluso eh, tengo entendido que en lo que mandaron a, a, al ayuntamiento, en el acto de Aguacir, Ajá. está contemplado eh, ese procedimiento, ¿verdad? mandaron copia de eso, pero eso fue un caso diferente, porque sí. fue un manejo del ayuntamiento, o sea, fue incluso, tengo entendido por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 Yo entiendo que, que los regidores están en libertad de interpretar su responsabilidad y que, y que lo asuman. Nosotros entendemos que realmente por este caso, por ser una acción privada, incluso donde no hay una acción del Ministerio Público. Porque fíjate que en la querella, eh, el persecutor, igual y si su abogado, es prácticamente el querellante. No hay una acción inmediata de, de, de pero es un delito. Eh, lo que pasa es que usted me podría convencer.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 fue quien dijo que no iba a haber conciliación. No, no tengo esa un información. Un error. Entonces, sí, ¿un sí, error? Desde no, el ¿Se metió solito? No, no tengo la información. Desde, desde no el tengo principio se dijo. Ya es un asunto ya. del alcalde y su abogado. que eso no, eso ya eh, eh, eh, le compete a él Pero si lo. Mira, el, el, el aspecto jurídico, yo he hablado con muchos juristas y, y todos me, me han informado. Diputados, ¿dispondrá el panel? Me, me han informado en esa Marte. parte. Eh, la ley... Eh, no es bien claro en esa parte Ajá. y yo eh, ellos lo interpretan de esa manera y yo entiendo que es una salida jurídica y política lo que debe asumir hoy la, regiduría, bueno. la alcaldía, jurídica los regidores, y la sala capitular. Diputado, ¿dispondrá el partido abogado, sus abogados para el alcalde si fuera necesario? El partido tiene sus abogados preparados porque nosotros entendemos que ese ayuntamiento lo ganó el PRM en buena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 el PLD, vamos a hablar claro, el PLD le ha dado la, larga a esa situación. ¿Y queda tiempo? ¿Hay tiempo para esa modificación? Yo, en este, nosotros entendemos que sí que hay tiempo. Hay, hay tiempo. convocatoria incluso, extraordinaria. la motivación que hizo el presidente de la República ahora para, para eh, prorrogar la, la, la, la legislatura mm, que hasta el 14 de febrero eh, fue de que esa ley realmente se avanzara. Se está trabajando en la ley. Se está trabajando, como es lógico, siempre hay puntos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 Fuerzas sociales, políticas, gremiales. Ese es el frente que está planteado aquí. Pero en la primaria no podrá ir ese frente, no pueden ir coaliciones según la ley de partido bueno, político. No es es la es primera para presentación es para la sí, es para la ya para las nacionales, claro, sí. Claro, es para no? claro. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, bien, gracias muy bien. por ellos. No, yo confío voy, en usted. La el tiempo próxima vuela. yo voy a estar a las 7 aquí. <ríe> poco tiempo. Gracias al muy diputado bien. Almedo Cava por haber estado con nosotros, presidente del Partido Revolucionario Moderno acá en San Francisco de Macorís. Gracias por acompañarnos